amigos espero que la estén pasando muy pero muy bien yo soy emmanuel y el día de hoy vamos a analizar la, la llamada corporativa que sucedió el lunes 19 de septiembre de ese año 2022 eh, donde juan carlos reynoso habló de muchas cosas importantes e eh, inclusive se notó un poco molesto el hecho de que estén cuestionando eh, las acciones de Omega Pro pero vamos a ver qué fue lo que sucedió durante esta llamada corporativa y como ustedes saben yo siempre recorto esas llamadas porque son demasiado, demasiado largas y pon simplemente pongo los highlights, los, los fragmentos más importantes así que vamos a ver qué fue lo que pasó Ahora sí viene lo chido. Y también hay que reconocer que la compañía está manteniendo un nivel de rendimiento ya no solamente para 2.6, 2.7 millones de personas, sino ya mirando más de 5 a 6 millones de personas. ¿no? Entonces eso es un compromiso demasiado grande para la cabeza de cualquier persona que está pensando solamente en su negocio y en algún cliente que, puedo traer, que pudo haber traído. Aquí no hay excusa señor Juan Carlos Reynoso, si la empresa promocionaba un producto de una manera y de un día para otro cambiaron las cosas, es obvio que la gente se va a molestar, es obvio que la gente va a eh, alzar la voz, ustedes pretenden que la gente les modifique el producto y se queden callados y que no digan nada, pues bien esto es lo que sucede. Hay que ponerse en los zapatos ¿verdad? de la otra persona, en este caso del corporativo, para poder entender por qué son necesarios hacer ciertos ajustes. No, más bien póngase en los zapatos usted de todas estas personas que creyeron en la compañía, que creyeron en usted, señor Juan Carlos Reynoso, y que les ofrecieron un producto de una manera y ahora se lo están cambiando a otra cosa totalmente diferente. Y estoy leyendo algunos de los comentarios de las personas que escriben aquí y les voy a responder ya porque, por ejemplo, alguien dice, entendemos los cambios, pero por favor entiendan que dimos la palabra a nuestros clientes. ¿Pero qué palabra dieron? ¿Qué trading ustedes hacen para dar esa palabra? ¿Ah? ¿Qué operaciones hacen ustedes para garantizar y dar una palabra como si fuera un producto garantizado? ¿Mm? ¿Quién les dijo que podían venderlo así? Oye, tranquilo, viejo. <risa> Un ROI del 300% en 16 meses, señor Juan Carlos Reynoso. ¿No es eso una garantía acaso de que usted va a recibir justamente un 300% en 16 meses? Porque de no ser así, Omega Pro debería de promocionarse como una empresa en la que usted va a obtener ganancias y ya. ¿Cuánto? Pues no se sabe. Depende de cómo esté la, la, el mercado bursátil. Depende de cómo, esté, eh, le, cómo sean las ganancias de trading que, que hicieron en Forex. Depende de muchas cosas. Entonces Omega Pro debería de anunciarse como una compañía en la que usted va a tener ganancias. ¿Cuántos ganancias variables? En eh, algunos, veces va a ser, algunos meses va a ser de un 0,5%. Otros meses va a ser de un 3%. Así debería de, de ofrecerse Omega Pro, si a usted le dicen 300% en 16 meses, se supone que es 300% en 16 meses. Otro lado también, por otro lado, un comentario diciendo, entiendan que hay personas que pedimos préstamos. Y yo le pregunto, ¿y quién le mandó a pedir un préstamo? Las inversiones no se hacen con préstamos, ¿ya? Ustedes nunca han escuchado desde el corporativo que uno esté enseñando a las personas a vender un producto diciéndole a la gente que venda su carro que venda su perro o que simplemente pidan un, un, un préstamo las inversiones el principio de una inversión es invierte lo que estás dispuesto a arriesgar que no necesitas ahora que no es parte de tu, de tu, de tu presupuesto ¿ya? en las inversiones lo primero que hay que entender es de que hay un nivel de riesgo envuelto en este punto, sí, le tengo que dar la razón al señor Juan Carlos Reynoso. Pero todo esto no sucedería si dentro de sus mal llamados líderes no existiera tanto delincuente. ¿Tú, o oh, bueno, estos sujetos fueron directamente a tus cuentas de Omega Pro o de tus tarjetas? Sí, han ido a todas mis cuentas. Sí, a todas mis cuentas, incluso a mi tarjeta que, que siempre cobro de mi trabajo. Yeah. Incluso a ella lo habrán hecho de posar también plata. A mi amiga de Omega Pro lo han hecho de posar plata y todo eso. Pero, no, eh, diciendo, en qué momento tú, tú, te, tú te percatas de que ya en tu cuenta, por ejemplo, eh, suponemos que esto de Omega Pro tú, te crean una clave, una contraseña y una cuenta donde puedes ver tu estado, ¿verdad? Financiero. Sí cómo sí. tú te percatas que ahí ya te faltaba dinero? Yo me percato, cuando yo fui a mi patrocinadora le digo, por favor véalo lo mis cuentas porque lo digo, esto, esto me pasa y, y, y vimos, ¿no? Junto con ella y, y ya no estaba el dinero ya pues, y por qué eso me percaté. ¿Cuánto tenías en tu cuenta? Y, y bueno, es una cuenta que está todavía activa, ahí está ganando dólares. Bueno, en, en ese tiempo he tenido en tres cuentas en cuatro cuentas que ahora tenido, no, no estoy al tanto, pero sí, ahí están los vouchers. Eh, una, dos cuentas ha sido de mil dólares cada cuenta, y la otra ha sido de 500, la otra ha sido de 3 mil. en todas esas cuentas ha habido ganancias, y bueno, las ganancias se han retirado todo, ¿no? Y, y el capital está ahí todavía. O sea, más de cinco mil dólares. Sí, un aproximado de 5 mil cerca de seis mil dólares y es que al no existir ningún tipo de filtro de quién puede y quién no ofrecer el producto de omega pro es donde aparecen estos delincuentes entonces al cualquier persona poder ofrecer este producto es ahí donde algunos aconsejan apalancarse de préstamos bancarios para invertir en omega pro cosa que desaconsejo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 Ah, evasión de impuestos, lavado de activos. En las inversiones, lo primero que hay que entender es de que hay un nivel de riesgo envuelto. Si no, no sería inversión. Esto está en, en, el, en el Instagram, de, en mi Instagram, y es una de las cosas que siempre eh, es parte de la educación que estamos dándole a todo el mundo. ¿Cómo funcionan las inversiones? O sea, hay tres factores. El rendimiento es lo que obtenemos a cambio de realizar una inversión. Y yo les voy a decir algo, si ustedes comparan los rendimientos que están recibiendo acá, les voy a decir qué pasaría si ustedes hubieran invertido en la bolsa de valores, en la bolsa de valores de Nueva York, ya que es la bolsa de valores más grande del mundo. Si ustedes hubieran invertido en la bolsa de valores de Nueva York, el promedio más alto está entre el 20 a un 28% anual en sus momentos pico. 20 a 28% anual, los mejores rendimientos. Pero en los últimos dos años, todos los que han invertido están en pérdida. Óyeme bien, están en pérdida. ¿Ya? Y esas pérdidas ya no se vuelven a recuperar. ¿Sí? Acá tenemos lo que yo les comentaba, que es omegaprotrain.com, ¿sí? que lo que nos van a mostrar son los balances ¿sí? mensuales y la estrategia que ellos utilizan. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros podemos ver, vamos a ver que hasta el día de hoy tienen un 745.842% cerrados beneficio, que eh, iniciaron en octubre de 2018, ¿sí? que en promedio más alto cerraron un 15% y en promedio más bajo un 8%. ¿sí? Si ahora bajamos, vamos a poder analizar mes tras mes y año tras año cómo les fue. ¿sí? Vemos, octubre de 2018, 26%, 22%, 18%. 20. Puedes subir un poquito la, la imagen a, a, a los números del principio para, para ver algo. Ok, el, el Maximum history drown, drown Down es el, el, lo menos que han ganado en, en toda la, la historia, digamos. Exacto, disminución histórica máxima. O sea, nunca, nunca han eh, ganado menos de 10, de, por ejemplo, para pagarle a una persona nunca han, le han dado me, menos de un 9.8 dólares mensuales, eh, 9.8% de ganancias mensuales. Claro, pero ¿qué pasa? Como yo te explicaba, Omega Pro realmente en ganancias te está pagando 3.75 correcto Entonces, el mínimo que ellos ganan es un 9.8, o okay, sea que entiendo. igualmente están 6 puntos arriba, 6% sí, sí, sí. arriba de ganancia de ellos. Sí, entiendo. Sí, eso, eso, sí Obviamente ellos tienen que tener ganancia también. Exactamente, para que sea sostenible. Correcto. Es el típico caso que si vos te abrís un local y contratás a alguien, vos tenés que ganar mucho más para poder pagarle a esa persona, si no, no te rinde. Correcto. Entonces, volviendo abajo, vemos, en 2019 todo es positivo, 2020 lo mismo, 2021 lo mismo y 2022, ¿sí? Si vamos al último mes cerrado, que fue agosto, cerraron con un 12.27%, ¿sí? O sea, en ningún momento han cerrado con pérdidas. Siempre han tenido ganancias haciendo forex. Exactamente. Ahora yo te voy a explicar cómo es la técnica que ellos utilizan. Perfecto. ¿sí? No, pues parece que eh, los traders que tiene Omega Pro son muchísimo mejores a Warren Buffett. Mi pregunta es, ¿por qué si la bolsa de valores tiene pérdida, ustedes no han registrado una sola pérdida, no ha salido un solo mes en rojo durante cuatro años? ¿Será acaso que las ganancias realmente no vienen de hacer Forex, sino que vienen de la gente que entra y que con el dinero de la gente que entra le pagan a los inversionistas anteriores? ¿Será acaso que el hecho de pasar de 16 meses a 26 meses demuestra un problema de liquidez o sea que no tienen de dinero de dónde pagar de qué periodo estamos hablando que se ha extendido bueno se ha extendido la forma en la que te vamos a pagar porque tenemos que considerar pagarte no solamente a ti sino a varios millones de personas más y esa es la parte que tienes que entender esa es la parte que todos tienen que entender entonces sí, es un problema de liquidez. Porque esas personas que se están quejando, que están inconforme, están viendo solamente su caso personal. Probablemente no les interesa el futuro de la compañía. Si va a haber compañía o no en seis meses, doce meses, no les interesa. Y si piensan así, está bien que piensen así. Pero nosotros no vamos a hacer las cosas pensando en esas personas. Deberían de, señor Juan Carlos Reynos. No se supone que en una inversión, usted solamente ve por usted y su familia simplemente usted lo que ve es ganar su dinero que le están prometiendo porque un inversionista debería de preocuparse por la compañía no se supone que ese es su trabajo como parte del corporativo usted es el que se tiene que preocupar por la sostenibilidad de la empresa, no los usuarios, no los inversionistas. Los inversionistas están meramente para ganar ingresos, meramente para obtener ganancias de Omega Pro. Hágame el favor y no trate de lavarse las manos, porque todos los justificantes que usted está utilizando no son para nada válidos. Y si alguien tiene dudas, bueno pues o sea, no podemos tener aquí a todo el mundo... con contento, no podemos convencer a todo el mundo de que está en el mejor lugar, si alguien encuentra una mejor opción, le vamos a desear todo el éxito del mundo, a donde quiera que vaya, y le vamos a agradecer por haber estado con nosotros, siempre. Y esperamos que haya aprendido algo, y si no ha aprendido algo durante toda esta bonanza que ha habido por cuatro años, que aprenda algo ahora de estos momentos de ajustes y de reajustes para poder subir y seguir creciendo porque estamos en un, en un proceso, vamos a seguir en ese proceso de seguir creciendo y seguir creciendo significa seguir haciendo cambios. Entonces el que se quede ya sabe a lo que se atiene y con esto no estoy diciendo que usted salga de Omega Pro y entre a otra compañía. ¿Por qué? Porque todas estas compañías tienen el mismo fin, acumular dinero de los inversores y dado el punto de que tengan el dinero suficiente, irse y dejarlos a ustedes sin nada. Ahora, Validus es una empresa que se está aprovechando de esta situación y yo ya he visto muchas empresas Ponzi que se dedican a hacer esto, a apalancarse de una empresa que está cayendo simplemente que fue una empresa creada con ese fin de agarrar los inversionistas de una empresa más grande traerlos a la suya y una vez que la compañía caiga días después cierra la otra en este caso Valius entonces yo no aconsejaría sacar su dinero de omega pro para meterlo a Valius o dejar su dinero en omega pro y meterlo a Valius porque vas a perder el dinero en ambas plataformas entonces yo lo que aconsejaría es no invertir en esquemas ponzi eh, otra cosa no se extrañen que de hecho ya está pasando que sus cuentas queden congeladas en cualquier momento porque la gente se está saliendo de, man, de manera masiva y como ustedes ya vieron las los ingresos de omega pro no vienen de hacer forex los ingresos de omega pro vienen de la misma gente que ingresa del dinero que usted está poniendo y al no haber la suficiente cantidad de gente nueva que ingrese dinero es donde ocurren todos estos cambios entonces eh, yo lo que estoy viendo es que mucha gente se está yendo, principalmente a Valius, que lo, lo digo nuevamente, no lo aconsejo, Valius es otra estafa Ponzi, y mucha gente ya está vendiendo sus licencias. Y déjenme decirles, esta industria todavía es una industria nueva. Van a venir nuevos productos, eh, nuevas formas que van a ser parte de nuestro plan que también van a dar oportunidad a, a crear más ingresos. No me diga, ¿será acaso que estás hablando de NFTs, de un nuevo token, una nueva criptomoneda de Omega Pro...? del metaverso tal vez es que vamos a ver, todos los Ponzi son de manual, todos ustedes siguen las mismas líneas, todos ustedes son iguales, cuando Omega Pro anuncie estas cosas, de que va a sacar un nuevo token, de que está haciendo NFTs, de que va a hacer algo con el metaverso, que vamos a ver, el metaverso es algo que en la actualidad, ni siquiera está pulido ni siquiera es algo que existe realmente, un producto final, o sea cuando ustedes vean que Omega Pro está haciendo este tipo de cosas, créanme que es el exit scam. Es la estafa final para acumular la, la última cantidad de inversionistas. Pero esto tampoco, por ahí veo, es que nos dijeron que era un banco. Bueno, pues, ¿cuántas veces hemos hecho entrenamientos para decirles que el banco no tiene que ver nada? Si nosotros tenemos y ofrecemos un banco no tiene que ver nada absolutamente con los rendimientos. Son dos cosas totalmente separadas. Son dos entes totalmente distintos. Son dos servicios totalmente diferentes. Son dos propósitos completamente diferentes. En ningún momento se tienen que asociar. Entonces, ¿por qué existe OMP Bank o OMP Money? Le voy a explicar por qué. A ustedes les dijeron de que Omega Pro estaba regulado por la FCA y justamente por eso es que existe OMP Money. Porque tuvieron que separar los nombres para obtener esta regulación. ¿Por qué? Porque OMP Bank tiene los registros o en algún momento los tuvo, los perdió, los volvió a obtener y los volvió a perder. Tuvo los registros de la FCA o estaba eh, auditado por la FCA. Pero esto lo tenía OMP Money. ¿Por qué? Porque es una empresa que crearon aparte para simplemente prestar los servicios de pago. El sistema que utilizan para pagarles a ustedes es por medio de OMP Money. Y por medio de este servicio es que sacaron su licencia de la FCA o su permiso de la FCA para crear este tipo de transacciones este tipo de trámite ¿por qué no lo hicieron con, o o con Omega Pro el nombre real? porque nunca se lo iban a dar porque la FCA sabe que eh, Omega Pro es una estafa Ponzi. cuando ellos se dieron cuenta de que estaban utilizando este argumento de que tenían la licencia de la FCA es cuando les quitan el registro y tienen que estarlo renovando con la condición de que no lo utilicen como uno de sus argumentos por eso es que existen estas dos divisiones pero no seamos tan ingenuos de pensar que acá hay una inversión garantizada ok, porque eso en ningún sitio lo dice y el que te dijo eso sabes que te engañó Ya, y dile, me engañaste díselo porque el que lo dijo así te engañó por tratar de venderte nada más. Si ustedes buscan alguna historia de algún asociado que no haya eh, cobrado, por ejemplo, por sus servicios, por su trabajo aquí en Omega Pro, en, esto, en este cuarto año que ya llevamos en el mercado, tampoco existe. O sea, no hay ninguna persona que haya sido eh, víctima, alguna persona que haya eh, perdido de alguna forma dinero con Omega Pro. Eh, tenemos un récord impecable. Entonces el hecho de decir que no hay ninguna persona que haya perdido dinero con Omega Pro ¿No es ofrecer una garantía de ganancia señor Juan Carlos Reynoso? Entonces voy a seguir sus palabras y le voy a decir a usted Señor Juan Carlos Reynoso usted me engañó y engañó a 2.7 millones de personas Eso es todo por el video de hoy